A ver, vamos a empezar probando primero nuestro sonido. La gente que está conectada aquí por, bueno, hay, hay un link que está directo. Hay otro link que está desde redes sociales. Si tienes ahí de pronto eh, Eric eh, Facebook, puedes también verificar de que nos estén escuchando bien. Por, ah, bueno, aquí Álvaro nos dice, Álvaro Aguirre nos dice que ahora sí tenemos retorno. Perfecto. Vamos a ver los amigos de Facebook también, que por favor nos escriban si nos escuchan bien ajá, es súper importante antes de que empe empecemos digamos que eh, ya en forma Busco con nuestro webinar sí subseguros. ajá así es, perfecto la gente que está en redes sociales creo que también está, vamos a empezar a transmitir en vivo, o empezamos ya a transmitir en vivo para Instagram Live eh, bueno, por favor díganos si nos escuchan es súper importante tener buen retorno de audio, pues para que ustedes no se pierdan todo lo que vamos a conversar el día de hoy con Eric Grupor Jaramillo, que es nuestro conferencista especializado del día de hoy. Bueno, creo que ahí tenemos buen retorno. Sí, ahí nos es estamos escuchando. Perfecto. Bueno. Les voy contando entonces. Hoy es, bienvenidos, y de todas maneras, sí, ahí está Eric, se acaba de unir. Bienvenidos a pues a una versión más de Academia de seguros. Este es un espacio, ustedes saben que es un espacio que con todo el talento, el amor y el cariño del mundo estamos haciendo desde Subseguros. Seguros para quienes no nos conocen todavía, eh, pues nos pueden visitar en www.subseguros.com. Básicamente somos una plataforma que les ayuda a ustedes, a los profesionales de seguros, a que estén más organizados y a la postre a vender más. Pero también tenemos, digamos, que eh, un espacio académico Precisamente por eso estamos el día de hoy sentados acá con Eric. Eh, Eric, bienvenido. antes muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todas las personas que nos siguen y esperamos hoy compartir algunos conocimientos, experiencias con los empresarios para que sean más competitivos. Ajá. Sí, esa es, esa es nuestra iniciativa. Y por eso les estaba contando eh, del tema académico. Academia de que es este espacio en el que estamos el día de hoy. Y si usted no está en vivo pues si se lo está viendo luego en nuestro canal de YouTube, también los saludamos, síganos, eh, hay un, digamos que debajo del video hay una barrita de suscripción para nuestro canal en, pues, en directamente en YouTube o síganos también en nuestras redes sociales que estamos en Instagram, estamos en Facebook, ¿cierto? Eh, la idea de este espacio académico es precisamente fortalecer algunas capacidades, eh, hablar de temas que a veces no se hablan, ¿cierto? Eh, en los espacios, eh, digamos que cotidianos, y que ustedes se saquen un ratico para aprender de expertos, en este caso como Eric DuPort, ¿cierto? Que les va a hablar un poco sobre gobierno corporativo, empresas familiares, bueno, él tiene una, digamos que una vasta eh, experiencia en ese tema, y ya vamos a hablar, ahí nos escuchan bien, ¿qué dicen detrás de cámaras? ¿Está bien? Vale, perfecto. Bueno, eso es muy importante. Eh, bueno, y para respetar el tiempo, ya son las una y cinco minutos de la tarde, pues, entonces digamos que ya vamos a dar Apertura oficial a este nuevo espacio eh, de academia oficios. Recuerden que hoy es viernes 18 de octubre y el día pues, el invitado del día de hoy es Eric Tupor Jaramillo. Les voy a hablar un poco eh, un poco más o menos, digamos que por aquí tengo los apuntes de quién es Eric para que no se me olvide y no se me pase ningún dato importante. Él es abogado, cierto. Es asesor empresarial también. Es consultor en buenas prácticas de gobierno corporativo y empresas de familia, precisamente digamos que desde Sobseguros lo venimos siguiendo mucho hace rato, ¿cierto? Además porque fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, de la ciudad donde originalmente estamos transmitiendo y desde la cual Sobseguros nace y atiende a todos sus clientes en más de 14 países a nivel de Latinoamérica. Eric actualmente es gerente también de Eduport Abogados y fue hace poco, más o menos como tres años, eh, un poco más. Ministro Consejero de la Embajada de Colombia en Bélgica, ¿verdad Eric? Correcto. Esa es como más o menos una, la trayectoria, me imagino que hay mil cosas más. Así es, pero, pero eso, digamos eh, profesionalmente es lo que he hecho, he trabajado en la Cámara de Comercio de Pereira en dos periodos, uno como director del área de registros públicos okay. y luego como presidente ejecutivo casi siete años hasta el 2012, eh, y luego efectivamente estuvimos en Bélgica, en la misión de Colombia ante la Unión Europea, Luxemburgo y Bélgica. Okay. He eh, trabajado en muchos temas de, de, de competitividad y de acercar comercialmente tanto a la Unión Europea con Colombia como a Bélgica uh -huh. y participamos en, en la aprobación del acuerdo comercial, el, el TLC de la Unión Europea con Colombia y el tema de las visas Schengen que, uh -huh. que hoy no nos toca sacar a los colombianos para ingresar a Europa y parte de todo eso fue un trabajo interesante que se desarrolló desde la embajada. Perfecto, ahí es bueno que como Eric está hablando un poco más bajo que yo, no sé si el retorno se escucha bien de audio o simplemente le decimos a Eric que hable un poquitico más fuerte. ¿Sí? ¿Está bien? Está muy bien. Vale, perfecto. Bueno, Eric, eh, además de eso, digamos que de toda la trayectoria que acabo yo de presentarles y que Eric mismo les acaba de contar, eh, pues él también tiene un, pues digamos que una afinidad especial con el sector asegurador, ¿cierto? ¿Por qué esto? Porque digamos que yo conozco que parte de tu familia eh, es corredora de seguros, tiene que ver todo con el tema de seguros y por eso también digamos que es súper pertinente porque él conoce de lleno eh, el sector asegurador. Así es, pues en, en la oficina donde estamos es una oficina donde queda tu porta abogados, la firma eh, de asesoría legal que yo represento. Y lidero, pero también está Duport Seguros, que es una firma de mi hermano, una agencia de seguros especializada en el ramo empresarial eh, y que lleva casi cinco años también en el mercado. Así está dando unos pasos muy interesantes eh, a nivel empresarial y comercial con alianzas estratégicas. Y eso pues hace que yo viva en el mundo de los seguros permanentemente porque compartimos esta oficina, las dos empresas. Bueno, perfecto. Entonces, ahí saben, pues está súper conectado con el sector empresarial, el sector jurídico y sobre todo el sector asegurador, que es donde ustedes, los profesionales de seguros de Latinoamérica, pues digamos que ejercen su labor y su cotidianidad. Bueno, Eric, hablando ya, digamos que y entrando un poco más en materia, hay varios temas ahí que, que, que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿cierto? Uno de ellos es el gobierno corporativo, sucesiones, empresas familiares. ¿Qué es ese tema de gobierno corporativo? Porque yo, por ejemplo, soy de los que creo, ¿cierto? Que ese es un tema para empresas eh, multinacionales, empresas muy grandes. Eso suena un poco complicado, el tema del gobierno corporativo, pero básicamente, ¿de qué se trata? Es que el, el término gobierno corporativo es el término menos sexy ah. para una pyme. Uh -huh. uno, uno piensa en gobierno corporativo y uno no entiende, primero porque si habla de gobierno, y, y la palabra corporativo viene del inglés además de corporation, entonces eso hace de entrada que una pyme o una empresa pequeña diga, no, eso no es para mí inmediatamente. Pero el gobierno corporativo es para cualquier empresa, es para cualquier empresario incluso, no tiene que ser una sociedad constituida. Y eso está eh, enmarcado en un conjunto de buenas prácticas que hacen que usted pueda pensar su empresa desde una visión empresarial. Eh, es dejar de pensarnos como negocio, a pensarnos como una verdadera empresa, de dar unos pequeños pasos necesarios para entender que eh, el mundo de las empresas es el mundo de las decisiones. Y esas decisiones hay la posibilidad de tomarlas cada vez más de forma más profesional. Okay. Y esa forma de tomar decisiones de forma profesional indica que haya unos órganos o unas personas eh, que estén al lado del gerente ayudándole a tomar esas buenas decisiones y que se creen unas reglas de juego básicas, simples, para no desviarnos del manejo de nuestras empresas eh, permitiendo un orden lógico en el proceso de crecimiento de cualquier tipo de empresa, vuelvo y digo, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Ok, hay un digamos que el título de esta de esta conferencia dice cómo hacer una agencia de seguros, es decir, una empresa, cierto, exitosa en el tiempo. ¿Cómo se conecta este tema del gobierno corporativo con hacer una agencia de seguros o una empresa exitosa a lo largo de los años? Pues vea, de, del conocimiento mismo que tengo de las agencias de seguros generalmente son empresas familiares uh -huh. eh, que por lo, por lo menos aquí en Colombia o en la región en la cual nos encontramos hoy, eh, son empresas que tienen 10, 15 años, que han logrado una cartera de clientes interesante, eh, donde los fundadores ya tienen unos hijos que a través de su propia empresa han logrado sacar adelante, pagar las universidades, darles una calidad de vida eh, importante, pero que se encuentran pensando, bueno, y... Y la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa si mañana, y es crudo decirlo, yo me muero? ¿O qué pasa si mañana me cansé definitivamente porque es que es un trabajo agotador, he trabajado muchos años eh, y me quiero retirar? ¿Qué pasa si sufro una eh, discapacidad eh, y, y, y, y mis empleados que y mis clientes que y mis proveedores que son las empresas aseguradoras que cuando nos hacemos esas preguntas tenemos que decir bueno pues para eso también hay solución okay. eh, y en la medida de poderlo planear juiciosamente y responsablemente pues vamos a tener todas las respuestas para decir voy a dar pasos primero para protegerme es decir si estoy en el mundo de los seguros soy una persona que trabaja con riesgos permanentes, ¿cierto? Pero muchas veces no miramos el riesgo que tenemos al interior de nuestra empresa, de nuestra familia y eso hace que, que no nos eh, preparemos para ello. Luego, lo que tenemos que hacer es definir claramente cuál va a ser el futuro de nuestra empresa y qué es lo que queremos si, por ejemplo, tenemos unos hijos que se fueron a estudiar por fuera, a otra ciudad, al exterior. Que pasa muchísimo. Que pasa mucho, que se engancharon allá con una empresa súper chévere, que no, que no hay riesgos que se vengan a trabajar aquí con nosotros. O simplemente salieron deportistas, artistas, médicos... Con profesiones no relacionadas con el mundo empresarial, pues entonces eh, yo tengo que tomar una decisión como empresario sobre el futuro de mi empresa y de cómo esa empresa le seguirá aportando a mi familia. Uh -huh. eh, y, las, y las opciones son varias. Pues uno en la vida empresarial puede tomar la decisión de cerrar la empresa. Sí. Es una decisión válida. Dolorosa, pero válida. Do, dolorosísima, uh -huh. pero yo digo: no quiero más, cierro mi empresa líquido mis empleados eh, y ya okay. la otra es yo vendo mi empresa vendo mi cartera de clientes para los aseguradores eh, o ah, me bueno. alío estratégicamente con otra empresa del sector pero yo ya me quedo por fuera y simplemente recibo unas regalías de, de esa sesión de clientes o eh, le traslado mi empresa a mis hijos o sigue siendo la empresa mía, mis hijos no participan del negocio porque son las características que vimos ahora, pero monto un esquema de gobierno corporativo que me permita a mí estar por fuera del día a día del negocio, pero asumiendo otro tipo de responsabilidades como en un órgano de punta directiva acompañado de otras personas independientes externas que me ayuden a supervisar eh, el buen manejo del negocio y que pueda tener, por ejemplo, un gerente independiente externo al cual se le paga por resultados, que haga las tareas que decía yo cuando manejaba la empresa. Luego todo este mundo de alternativas son decisiones que tenemos que tomar hoy por lo menos para empezar a planear eh, esa transición de acuerdo a la decisión que haya tomado. Hay, hay una pregunta muy importante que surge allí, Eric y es Etapa de mi negocio, en cuántos años de haber fundado mi empresa, mi agencia de seguros, yo tengo que tomar estas decisiones? Muy buena pregunta. Y, y ahí tenemos que entender que hay dos ciclos súper importantes. El primero es el ciclo de vida de las personas o de las familias, y el segundo es el ciclo de vida de la empresa. No siempre los ciclos de vida van al mismo ritmo. Okay. Eh, en el ciclo de vida empresarial, el hecho de haber superado los tres primeros años luego de la creación de la empresa supone estar en el 5% de los que logran eh, sobrevivir sobrevivir esa etapa que es tan difícil que, que es la etapa eh, donde el 95% de las empresas se cierran si logré pasar esa época eh, y, y, y, y ser yo un empresario ya consolidado pues en ese momento inicia una época de consolidación de la empresa y de crecimiento esa época eh, el dueño de la empresa es el hombre orquesta ¿okay? no, normalmente, sí, eso le pasa, sí. el que toma todas las decisiones, el que asume todos los riesgos eh, el, el que vive la soledad de la creencia que es una, un sentimiento que tienen los gerentes de este tipo de empresas porque, porque crecer duele mucho, porque tomar decisiones en el momento del crecimiento empresarial duele mucho, donde se sacrifican muchos temas, mucho tiempo, se sacrifica familia, etcétera, pero soy el hombre orquesta porque sigo tomando todas las decisiones. Uh -huh. Ese momento es un momento del ciclo de la vida de la empresa y de la persona donde ellos están solos. Luego <coughs> empiezan a llegar, digamos, normalmente, ¿qué pasa? Esta persona se casa, esta persona tiene familia, Trata a partir de la empresa de generar el crecimiento de su familia y, y, el, y generar ese, esa calidad de vida. Es un impacto mayor a simplemente ser su, digamos que su sustento personal. Exactamente. O sea, empieza a generar un impacto. Ya la empresa no solo tiene que dar para mí, sino que tiene que dar para una familia. Claro. Luego el esfuerzo es mucho mayor. Lo que yo creía que, que era para mí solamente ya me toca es esforzarme más porque tiene que rendir para más personas y los hijos crecen eh, y los hijos llegan un momento en que se vuelven esa segunda generación que empiezan a tocar a la puerta y decir papá y yo cómo voy ahí uh -huh. cierto eh, y ese en ese momento es en el cual eh, uno tiene que tener una claridad para saber eh, si los hijos van a pertenecer a la empresa cómo yo desde que ellos son pequeños los voy a enganchar emocionalmente luego es importante que en el, cuando están ellos en el colegio, en las épocas de vacaciones, los invitemos a las empresas, eh, los, los integremos emocionalmente, que haya un, un cordón umbilical con la empresa, porque el día de mañana, independientemente si escogen una carrera que no tiene relación con nuestro negocio, pues ellos al final de cuentas van a ser dueños de este negocio el día que yo no esté. Y hay que generarles ese sentido de pertenencia y de orgullo de que es a través de esa empresa que ellos también lograron estudiar, viajar y hacer un mundo de cosas. Luego, ese momento eh, donde ya uno hace esta planeación también de, de ese relevo generacional para trabajar o no con los hijos, pero enganchándolos emocionalmente con la empresa, es el momento en que yo también empiezo a pensar, yo el día de mañana... Quisiera no seguir trabajando acá, pero Ajá. que esta empresa trabaje para mí. Ya pues, pues, es, es el sueño, digamos es que el sueño todos los empresarios. empresarios. Así es. Pero encontramos en la vida muchos empresarios que son los primeros que llegan a la empresa a las 6 de la mañana, los últimos que se van a las 8 de la noche, incluso con 75 y 80 años de edad. Ajá. Porque no encontraron en la vida una felicidad diferente a trabajar en la empresa porque no hicieron hobbies, porque no disfrutaron temas adicionales en la vida, luego eso hace que el ingreso de la segunda generación se haga mucho más difícil, porque van a ver a un padre o a una madre muy vinculados al negocio, muy hombres orquesta, todavía sin una visión empresarial muy clara, con un sinónimo como de, de sufrimiento, tal vez, como de, a ver si sí, estoy un poco encarcelado en mi negocio, Así entonces a ver sí. si yo soy yo como digo estoy viendo a mi papá, o bueno, digamos que a mi papá, a mi mamá, a mi familia, en esas, como un espejo, un reflejo, ¿qué tanto gancho emocional puedo, puedo generar yo ahí para querer estar y, y querer claro. darle más? Y lo que nos dicen muy, muchas veces los hijos es, yo no quiero la misma vida que tuvo mi papá. Eso es súper claro. ¿Y cómo no llegar a esa vida? Primero es una decisión muy grande del empresario, de crear un plan de retiro uh -huh. ese plan de retiro inicia a los 50 años y no es para retirarse a los 55 es para tener claro el momento exacto en el que me voy a retirar okay. y desde el momento de tomar la decisión wow. de construir este plan hasta el momento de retirarme diseñar todas aquellas cosas que me voy a poner a hacer el día que yo no esté el 100% del tiempo en mi casa porque las personas que no tienen un plan de retiro el día que se van para su casa pues enloquecen a la esposa o al esposo, primero o se enloquecen mutuamente, eh, leen el periódico, desayunan y quedan desocupados y eso les genera una ansiedad enorme por volver a la empresa. Luego, lo que tenemos que construir es un plan de retiro que nos permita seguir vinculados a la empresa, tener un consejo asesor, una junta directiva de la cual yo haga parte en mi propia empresa, tener un gerente o unas personas que lideren el interior administrativamente y comercialmente de la empresa, yo desde la junta directiva con mis otros coequiperos de junta, darle una dirección estratégica y generar los sistemas de control para la empresa y el resto del tiempo dedicarme a hacer relaciones públicas para favorecer a la empresa, seguir yendo a algunas convenciones de seguros, que es un, esto en el mundo de los seguros es súper importante. Al final de cuentas, yo soy una persona importante para las aseguradoras. Sí. Lo es la empresa, pero lo sigo siendo yo. Pero a esas convenciones no solo voy yo, sino que llevo al nuevo gerente. Si el nuevo gerente es hijo mío para que lo empiecen a conocer, para preparar este plan de sucesión para el día que yo falte, la empresa no se muera conmigo. Porque muchas veces el hecho es que soy yo la persona a la que conocen, a la que le tienen confianza porque el tema del gobierno corporativo es un tema de confianza eh, y es preparar eh, en el largo plazo o en el mediano y el largo plazo este plan de sucesión para que la empresa no se fuera con mi falta ahí, ahí surgen varias varias inquietudes a ver esto suena como está pues es, es muy bonito pero eso hay que sí. aterrizarlo en un documento eso ¿cómo se planifica, digamos que cuáles son los elementos para uno empezar a consolidar ese gobierno corporativo? ¿Gobierno corporativo es simplemente cultural y es subjetivo o eso es una planificación escrita y dónde está, cómo se consolida? Cómo, digamos que cuáles son esos elementos del paso a paso. Uh -huh. Pues la definición de gobierno corporativo es, es, es un conjunto de herramientas, culturas uh -huh. y estructuras que se dan dentro de la empresa para garantizar que empresas sean más transparentes para que sean más legales y para que tengan una visión de largo plazo que le generen confianza nuevamente la palabra confianza es la más importante a los grupos sociales de interés y quiénes son los grupos sociales de interés mis clientes mis empleados mis otros socios mis proveedores en este caso las aseguradoras sí. El Estado, la DIAN o la, o la Agencia de Seguros de, de, de Impuestos sí, pues, de cada país hace parte eh, y es importante porque es que, de hecho, eh, uno, uno y en nuestros países eh, latinoamericanos somos muy críticos de todo el tema de los impuestos porque hay mucha corrupción, etcétera. Pero los impuestos son los que generan desarrollo económico y social en los países. Luego, el hecho de nosotros permitirle a empresas perdurar en el tiempo asegura que las sociedades y los gobiernos y los países sean mucho más estables económicamente y finalmente los financiadores los financiadores como son los bancos eh, si uno tiene una agencia y va a un banco y pide un préstamo pues el banco lo que quiere es que para lo que estoy pidiendo la plata sea efectivamente para lo que la voy a utilizar no decir yo voy a pedir un crédito para, para crecer mi negocio y que ese crédito fue para salir de vacaciones, como cambiar no plata de bolsillo, Como coloquialmente plata, plata de bolsillo. Y el banco lo que quiere es que cuando se toman ese tipo de decisiones, pues, y vamos, y vamos al banco a pedir la plata, pues, que sean decisiones transparentes y profesionales. Entonces, si es un documento o una serie de documentos para empresas no familiares, eh, es una serie de documentos que empiezan desde los estatutos mismos de las sociedades donde se regulan eh, los mecanismos de toma de decisiones con los socios por ejemplo los mecanismos donde se diseñan los órganos de gobierno de la empresa donde está la asamblea de accionistas se entiende para qué es la asamblea de accionistas cuál es la responsabilidad de los accionistas ahí hay un, un un caso muy interesante ahora en Colombia, para, para los que vivimos en Colombia, que acaban de volver a dar Betty la Fea, que es sí. una, una novela famosísima, Guinness Record en el año 2010, se presentó en más de 180 países, una historia de, de amor y desamor, pero al, por detrás es una historia y un ejemplo perfecto de las malas prácticas del gobierno corporativo. Y en esa novela hay una escena muy importante donde están en asamblea de accionistas, los accionistas de la empresa. Y una de las accionistas, que es la mamá de Armando, el gerente de la empresa, eh, cuando reparten los estados financieros, que es lo normal en una asamblea de accionistas, ella coge esos papeles y dice, ¿pero qué es este mundo de números? ¿Qué es esto que no entendemos? hablemos de la entrega de regalos y el matrimonio de nuestros hijos y empieza a mezclar los temas familiares con los temas de la empresa y no asume un papel y su rol de accionista responsablemente, luego vuelvo y digo e insisto nuestros hijos que no quieren trabajar con nosotros pero que la empresa va a ser de ellos y e independientemente la profesión u oficio que hayan escogido pues tienen que saber leer unos estados financieros, una vez al año hacer un corsito de finanzas para no financieros, porque una vez al año sí se tienen que sentar en su empresa. El día que no van a estar sus padres, va a ser su empresa y van a tener que tomar decisiones. Uh -huh. Repartimos son utilidades, dividendos, eh, nombramos junta directiva, personas externas, porque yo no sé el negocio. Luego, yo quiero que me represente a alguien en la junta directiva o en el consejo asesor. Es saber escoger bien esas personas saber leer bien los informes de gestión de los administradores y calificarlos. Luego estamos en este mundo de los accionistas y de la asamblea. De ahí baja la junta directiva. Uh -huh. Esto se llama la teoría de la agencia, porque los accionistas le delegan a una junta directiva otras responsabilidades. Okay. ¿Esas responsabilidades cuáles son? Definir la estrategia, del negocio de mediano y largo plazo. Eh, Diseñar los sistemas de control para que la empresa se maneje correctamente, para evitar robos, sanciones de, de la DIAN, eh, para evitar sanciones de los órganos de control, por ejemplo, las superintendencias, etcétera. Eh, todo eso nace del corazón de la Junta Directiva, que en últimas es el corazón del gobierno corporativo de las organizaciones. Y otra de las funciones importantes de la Junta es elegir un muy buen sigo un muy buen gerente, gerente o presidente de la organización. Eh, de ahí nace, digamos, toda esta estructura. Luego, al nombrar al gerente, hay una delegación de funciones en el gerente para que administre la empresa. La Junta Directiva además define el marco de acción en el cual el gerente se puede mover, hasta dónde se puede endeudar la empresa, hasta cómo es la política de cartera, cómo es la política comercial... Eh, como en la política de conflictos de interés si el gerente puede contratar con sus familiares con sus amigos evitar esta serie de cosas que hacen que se pierda la confianza y este porque contrató a su hermano o a su novia o a su esposa o trajo su familiar etcétera luego si definimos este marco no va a haber problemas porque hay reglas claras para el manejo de la empresa y el gerente pues ya de ahí para abajo tiene una estructura organizacional con sus empleados. Entonces estamos viendo cómo la empresa al final termina siendo unos órganos de poder, que son la asamblea de accionistas y la junta directiva, y unos órganos de ejecución, que es del de gerente hacia abajo. Cuando entendemos y separamos, entendemos muy bien esta, esta, perdón, esta separación de funciones y de roles, pues entendemos perfectamente que el gobierno corporativo lo que busca es que las decisiones se tomen correctamente y que de, a, de arriba hacia abajo se delegue y de abajo hacia arriba se rinda cuentas. Ese es finalmente como, como la definición y la estructura básica de los temas de gobierno corporativo. Sí, precisamente ese, ese tema de rendición de cuentas lo hemos tocado en algunos, bueno, ustedes pueden también seguirnos y aprovecho esto para hacer una breve pausa y recordarles que también estamos en LinkedIn o en LinkedIn, ¿cierto?, eh, digamos que es la red que, que todos ustedes usan a nivel profesional ahí estamos poniendo y también colgando y compartiendo una serie de videos que habla sobre las cuatro disciplinas de la ejecución, precisamente una de ellas es la rendición de cuentas que hace parte digamos que de estas cuatro disciplinas para que ustedes puedan fortalecer más sus equipos de trabajo y la cotidianidad no se convierta en eso, en simplemente en, en apagar incendios sino que haya una estructura basada en, en cuatro elementos fundamentales bueno eric digamos que ya va quedando un poco más claro cierto esa estructura y cuáles son sus roles pero yo estoy seguro que más de uno ya se está preguntando bueno y esto cuánto cuesta cuánto tiempo me va, me va a consumir yo voy a tener prácticamente que dejar de trabajar para enfocar mi esfuerzo en este tema de gobierno corporativo Sí o no? que bueno Digamos ahí, ¿qué hay que tener en cuenta o echar mano de qué profesional o qué emprendimiento? Vale, esa, esa pregunta es muy importante también, porque, porque el gobierno corporativo, lo que hablábamos en la definición es también una, una serie, es una cultura empresarial. En nuestros países estamos muy acostumbrados a lo que decías, a pagar incendios, a trabajar sobre el modelo del día a día uh -huh. la administración del día a día lo que busca el gobierno corporativo que es pensamientos de largo plazo okay. luego cuando se hace una revisión de las buenas prácticas de gobierno corporativo eh, lo primero que vamos a mirar es esta empresa tiene plan estratégico Entonces muchos empresarios nos dicen claro yo tengo plan <risa> estratégico y por ahí le sacan a uno una diapositiva trasnochada que en el año 2015 van a ser la empresa más reconocida y una visión y una misión también igualita que somos la empresa más reconocida del sector y no sé qué etcétera eso en último, no es una planeación estratégica, eso son definiciones estratégicas pero eso es que realmente aterrizarlo a, a la estrategia y viene muy, muy ligado con el plan de vida del empresario ¿cierto? ¿qué es lo que yo quiero de mi empresa en cinco años y en 10 años y cómo lo va a lograr? Pero después de eso, ¿cuáles son los indicadores de seguimiento para el logro de los objetivos estratégicos planeados? Entonces, verificamos eso. Eh, si no lo tiene, pues lo tendrá que hacer. ¿Con quién? Con un consultor de estrategia. No lo hacemos nosotros, para cada uno en su lugar se buscará un consultor de estrategia para definir esto. Segunda pregunta, ¿tienen presupuesto en su empresa? Sí, claro, tenemos un presupuesto porque el próximo año vamos a crecer al 15% y ese es el presupuesto, es un presupuesto imaginario de ventas o de ingresos y hasta ahí quedó, uh -huh. ¿no? El presupuesto es una herramienta súper importante donde se define cuánto creo yo que voy a crecer, cuánto me voy a gastar, pero también cuánto voy a invertir, porque si en las empresas de ustedes están pensando, bueno, no, el próximo año vamos a abrir una sede en otra ciudad, ejemplo, de dónde van a salir esos recursos, vía préstamo, vía crecimiento en ingresos, reducción de gastos, vía inversión, vía que llegó un nuevo socio que va a poner la plata y cómo va a ser el desempeño de esa, de esa estrategia. Eso tiene que ir en algún lado desde el punto de vista financiero. Ajá. Y es el presupuesto el que nos va a ayudar a planear durante todo el próximo año cómo va a hacer el manejo de los recursos y cómo va a hacer la utilización de la herramienta del flujo de caja para yo saber en qué momento puedo ir sacando la plata, cuándo va a ir entrando la plata y asumir todo el resto de las obligaciones financieras que va a tener. Hasta ahora no hemos hablado nada de derecho uh -huh. ni de temas legales, porque el gobierno corporativo es esto, es un tema de herramientas administrativas y financieras de ejecución de una empresa o de, o de manejo de una empresa luego tenemos que empezar a mirar cuáles son las políticas que hay en la empresa entonces si hay una política eh, comercial si hay una política lo que decíamos ahora de conflicto de interés de operaciones con partes vinculadas que es la los contratos que yo hago con mis accionistas eh, contratos que yo hago con personas muy cercanas que sirven muchas veces para sacar plata de la empresa, uh -huh. eh, que se entienda que es legal pero no lo es tanto, eh, que al final de cuentas el día que yo no esté en la empresa yo quiero que eso no pase en mi empresa. Uh -huh. cierto Entonces se empiezan a definir esas políticas, una política de comunicaciones con mis grupos de interés, eh, unos reglamentos, es un reglamento para la asamblea de accionistas, para que cuando nos reunamos, como accionistas en ese, en ese espacio tan importante, haya un orden eh, en su manejo, una, un reglamento para la junta directiva o el consejo asesor, eh, y al final eh, se van construyendo todos estos documentos, eh, y se hace a través de una consultoría, que mm. tiene un precio en el mercado, hay consultores muy buenos de todos los precios realmente, lo importante es uno saber eh, qué es lo que está haciendo y hacerlo por, voluntad propia. Muchas veces los bancos nos empiezan a decir, usted tiene que tener y yo lo hago como por cumplir una obligación, porque me lo están imponiendo. Así no funciona y así no sirve. Tiene que ser un, unos pasos importantes, muy queridos, porque si lo está haciendo hoy es para prevenir problemas el día de mañana. Bueno, esa es una de las, digamos que, de las funcionalidades que tiene, que tiene este, este, esta temática de gobierno corporativo y bueno y todos los elementos que ya hemos tocado. Pero aparte de, de prevenir esos riesgos, eso también puede asegurar de alguna manera la buena sucesión y la buena, digamos que, eh, la duración de la empresa en el tiempo, ¿cierto? Que pase de mis manos, yo la puedo entregar sea a mi familia, sea a un nuevo socio, sea, bueno, digamos que a al nuevo comprador de la cartera, como decíamos ahora. Exacto. Exacto. Digamos que los beneficios del gobierno corporativo se ven de dos formas, okay. eh, pero estos dos beneficios terminan en algo muy concreto okay. y es que la empresa va a valer más. Okay. Va a valer más significa va a tener una mejor valoración. ¿Por qué? Por un lado, porque va a tener unas eficiencias eh, en su manejo y uno pregunta por qué pues porque si la empresa tiene plan estratégico si la empresa tiene un presupuesto si a las personas que trabajan en la empresa se los ev evalúa de acuerdo al cumplimiento de los objetivos estratégicos si las personas que trabajan en la empresa tienen claro para dónde van, si hay unos modelos de retribución eh, para los empleados de acuerdo al cumplimiento de objetivos estratégicos, eso va a hacer que la empresa tenga un andamiaje mucho mejor. ¿ya? Entonces, por ese lado, hay una mayor valoración por la ejecución misma de la empresa. Y por el otro lado, va la empresa a tener una mayor valoración porque va a tener un menor costo de capital. Empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo son empresas a las que los bancos les prestan más barato porque los bancos tienen más confianza donde los inversionistas institucionales vienen, como los fondos de inversión, vienen y, y cuando entran a mirar estas buenas prácticas, me dicen, esta empresa vale más porque ya es una empresa organizada, luego se genera una mayor valoración de la empresa vía inversionistas institucionales. O finalmente, eh, en el momento en que yo decida aliarme con otro empresario del mundo de los seguros, mi empresa va a valer más porque yo tengo una empresa mucho más organizada desde el punto de vista de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Luego, al final de cuentas, el gobierno corporativo, su mayor beneficio es generarle una mayor valoración a la empresa, un mayor valor a la empresa. Y eso, al final de cuentas, genera confianza en los grupos de interés porque saben que la empresa se ha planeado para que incluso pueda funcionar. Perfectamente el día que yo no esté. Okay. Bueno, ahí, ahí vamos abriendo entonces un espacio para que vamos cerrando ya, digamos que este tema, la parte teórica, ¿cierto? Que no es tan teórica porque, si bien en los, todos los ejemplos que hemos visto, siempre está conectado, íntimamente ligado con la práctica, ¿cierto? Eso es un tema de estructura, pero también de cultura, ¿cierto? Sí, sí. Y, y de prácticas. Eh, vamos a aprovechar entonces este espacio, a ver si tenemos algunas preguntas, vamos a ver entonces. Por aquí. Bueno, Carlos. Buen sonido, perfecto. Aquí alguien nos decía que no tenía ni audio ni video. Esperemos que ahora sí. Bueno, aprovechen este momento y los invitamos a que precisamente hagan las preguntas, pues aquí en vivo que tenemos a Eric Duport, que es eh, el experto en esta temática, precisamente. Sobre el tema que estamos hablando hoy, gobierno corporativo, cómo está íntimamente ligado en hacer que mi empresa, mi agencia de seguros, pues sea exitosa y, y, y perdurable, ¿cierto? Que, que dure, a pesar de, digamos, que los cambios y, y, y eso es lo que mencionábamos, ¿cierto? Entonces, estamos en este momento dispuestos a contestar preguntas. Si no hay preguntas, ¿OK? El VP Seguros dice que excelente. Si tienes alguna pregunta, Bienvenida, Carlos Uriel. Blanda Campo nos dice, ¿qué maravilla una empresa tan eficiente con una gran herramienta para agencias de seguros? Gracias, Carlos Uriel, eh, uno de nuestros clientes. Eh, qué bueno que estés ahí conectado. Eh, la, idea, la idea es esto. La idea es compartir experiencias, ¿cierto? Y, y traer, digamos, que en estos espacios académicos que ustedes van a seguir aprovechando. Y si no nos están viendo en vivo, nos están viendo luego, eh, pues, que ustedes puedan, digamos, que enterarse de todo lo que eh, Está pasando, ¿cierto? De la mano, evidentemente, de expertos como Eric. Por... Eric, para ir cerrando el tema, entonces, mientras pues, las personas van preparando eh, preguntas, ¿qué es lo infaltable que no pueda faltar, la dejar redundancia, en, en este tema, ¿cierto? Digamos que es lo mínimo que yo debo tener como empresario eh, eh, si hoy en día no tengo nada, que yo sé que puede suceder mucho, ¿cierto? que digamos que esto esto pasa que uno empieza el negocio y como empezó de manera desprevenida o informal eso se vuelve se vuelve a veces un, en, el, en la cotidianidad y en la cultura sí, también en la n que no puedo dejar yo pasar como empresario o si hoy en día quiero que okay, tomar unas acciones correctivas vea lo primero voluntad no más con la voluntad se sigue todo el resto del proceso. Okay. Pero lo que nos hemos encontrado mucho es que muchas empresas o muchos empresarios nos dicen yo quiero. Y apenas iniciamos el proceso con ellos empiezan a poner resistencia. Uh -huh. Resistencia ¿por qué? Porque nos empezamos a meter un poco con su ego. Con el ego es decirles venga, permitamos que vengan otras personas a ayudarnos a tomar decisiones. ¿Cierto? Hay una frase muy importante, muy, que dice, aquel que solo aprende de sí mismo tiene un tonto por maestro. Okay. Y esa frase resume lo que pasa muchas veces con los empresarios que se han forjado y que han empezado de la nada, que han criado a su familia, la han sacado adelante, su empresa, que llevan 30 años en el negocio, que les ha costado muchísimo. Y cuando uno llega y les dice, venga, eh, montemos un esquema con un consejo asesor para que usted empiece ya a, a pensar en su retiro. Dice, yo no necesito a nadie porque nadie sabe más de mi negocio que yo. Y eso es completamente cierto. Nadie sabe más del negocio que él, que es el que lo ha sacado adelante. Pero muchas personas saben más del negocios eh, de, de la parte financiera de la parte de gestión humana de la parte comercial de muchos otros temas eh, que son importantes para poder hacer crecer una empresa entonces cuando vamos y les decimos todo esto pues muchas veces nos dicen no lo necesito eh, luego la voluntad está en duda ¿cierto? Uh -huh. lo que se necesita es un poquito de quitarnos ese ego de pensar que lo sabemos todo y Permitir a otras personas que vengan a ayudarnos en la toma de decisiones de largo plazo de la compañía. Perfecto. Aquí Carlos Morón eh, nos hace una pregunta. Nos dice, ¿es recomendable buscar financiación para abrir una agencia de seguros? Eso va, va a depender mucho del momento de vida que tiene la, eh, el emprendedor. En ese caso, pareciera ser un emprendedor. Uh -huh. Y hay todo tipo de emprendedores. El emprendimiento que se hace con recursos propios, el emprendimiento que se hace con recursos de la familia o de amigos cercanos. No existe el emprendimiento que nazca de, de con plata de los bancos o no lo conozco porque los bancos vienen a prestarnos ya después de dos años más o menos que tengamos un negocio consolidado. Luego eh, la financiación siempre va a ser importantísima para iniciar cualquier empresa porque si no lo que nos vamos a ver abocados es a que nosotros mismos vamos a tener que consumir nuestro propio tiempo en horas, casi 24 horas del día, para lograr captar todos los puntos neurálgicos de un negocio. Luego, sí es importante para nuestra página web, para nuestra oficina, para hacer las relaciones comerciales, eh, bueno, para, para las hojas de la impresora, para el computador, para todo eso, vamos a necesitar unos recursos iniciales y esa sí es la financiación inicial que necesita cualquier tipo de empresas. Perfecto. Bueno, Carlos, espero que, pues, que esta respuesta te haya ayudado y además eh, pues de todo, yo creo que es importante más que eso, ¿no es ¿cierto? Eh, empezar a generar una cultura y una, pues, una estructura sólida que me permita a mí pues digamos que buenas prácticas, buenas contrataciones, blindarme ante, eh, ante cualquier eventualidad, ¿cierto? Que es, digamos que lo que estamos Bien. Carlos, eh, ya sea para hacer compra de cartera, etcétera. Ok, sí, es, es cierto, digamos que es, es, un, eh, es un comentario adicional que nos hace Carlos ahí. Exacto. Bueno, yo creo que vamos cerrando entonces este espacio, ¿cierto? Eh, agradeciendo a Eric eh, por su presencia, su tiempo, sobre todo, eh, su experiencia en esta temática. Y seguramente se pueden ir abriendo espacios adicionales eh, en torno a esto, porque esto tiene demasiada tela, ¿cierto? Y mucho mundo eh, que contar. Pero bueno, hablamos sobre la voluntad y para ir terminando, ¿qué otra cosa digamos que sería súper fundamental eh, a la hora de ir pensando mi empresa, mi agencia de seguros, exitosa y perdurable? Pues uno, uno tiene que pensar, si, si la empresa es una empresa familiar, definir un protocolo de familia. Okay. Ese protocolo de familia va a recoger la esencia de la familia, los valores familiares, eh, la visión estratégica de la familia, que no siempre tiene mucho que ver con la visión estratégica de la empresa, pero sí una visión de saber como familia qué es lo que queremos y cómo vamos a aportar al negocio, cuáles son los límites de la familia con la empresa, uh -huh. ¿cierto? Eh, pueden venir todos mis familiares aquí pedir favores, a sacar plata de la caja menor, a usar los recursos... Y los activos de la empresa, eh, ¿cómo, ¿cómo los man, cómo mantengo yo mi familia por fuera del negocio, pero enterándolos de lo que pasa y de cómo funciona el negocio? Entonces, creamos ese protocolo de familia y eso nos asegura, por lo menos, que, que el mundo familiar no interfiera con el mundo de la empresa. Que con el fin de la empresa no se acabe nuestra familia. Porque finalmente hay una frase que dice... Eh, padre fundando, hijo gastando y nieto mendigando. Y esa es la realidad de las empresas familiares en el mundo. El 50% de las empresas familiares no pasan a la segunda generación o mueren en ella y solo el 15% o el 20% pasan a la tercera generación. Esas estadísticas son comprobadas, son mundiales, aplican para Colombia, para América Latina y todo eso pasa por no tener reglas de juego claras ya sea para la empresa familiar o ya sea para mi, mi accionista o mi socio en este proceso empresarial. Recuerden que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. Eso funciona para los accionistas, para nuestros socios, compañeros, que al momento de crear la empresa éramos los más llaves, pero no teníamos las reglas claras. Y entonces, este no vino a trabajar un día y otro día tampoco vino y no se esforzó y no puso lo que tenía que poner y entonces empiezan a generar restricciones. Luego, reglas claras para todos los momentos de la empresa, pensadas desde hoy hacia el futuro, con la posibilidad de que en el proceso uno las vaya modificando en consenso ya sea con su familia, o con sus accionistas o sus socios. Es decir, esto no es un tema de que hoy lo construía y así se quedó para toda la vida. Es así como una, digamos que como la, como la empresa misma es un organismo vivo y que va evolucionando. Exactamente. Si queremos evitar problemas hay que ir modificando eh, en, en relación con las nuevas realidades de la empresa y las nuevas realidades de la familia. Perfecto. Bueno, señores. Esto es de Academia de seguros agradeciendo de todo corazón a Eric eh, y a su empresa por abrirnos el espacio, por compartir con todos ustedes la comunidad de profesionales de seguros en Latinoamérica, eh, todas esas experiencias y, y sobre todo tips fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Miren que esto no se queda solamente en la teoría, va íntimamente ligado eh, con la práctica y, como, y con el buen devenir de cada uno de sus negocios y empresas. Así que póngalo, por favor, en práctica y recuerden a la gente que todavía no nos conoce, no nos ha probado, entren a www.subseguros.com. Ahí pueden directamente sacar una, pues, una versión gratuita, ¿cierto? una versión demo, para que prueben también las herramientas que estamos poniendo en manos de todos ustedes para que sean más organizados y a la postre vender más, ¿cierto? Que es lo que todos queremos. Entonces, gracias, Eric gracias a la gente de eh, Abogados por abrirnos este espacio. Y esto fue Academia de SobSeguros. Yo soy Andrés Toro, y soy parte del equipo de trabajo de Seguros. Hoy es viernes, 18 de octubre, y nos vemos muy pronto con un espacio muy, muy, muy chévere y muy bonito. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés.